Unos riquísimos taquitos dorados Con mi novia Y me entero tristemente, o bueno, no tristemente verdad, pero me termino enterando De que la VanList acaba de salir A la luz hace escasos minutos No la he visto para nada, la verdad tenía rato Que quería hacer como una reacción en vivo En vivo, entre comillas A lo que pues es la VanList, entonces pues Es la primera vez que lo voy a ver, así que pues ¡Amor! ¿Puedes llevarte a cookie? Sí, siempre haces eso como se estaba diciendo, la banlist va a ser efectiva a partir del 17 de septiembre de este año Así que, pues, estamos a una semana de que salga el YCS Me parece que la banlist... No, no, ya va a salir, ya va a ser efectiva para la YCS, me parece Así que estamos a escasos días de que la banlist empiece a tomar efecto Y es algo raro que la saquen tan pronto antes de un evento tan importante como la YCS, ¿verdad? Pero de cualquier modo, pues, vamos a empezar con esto eh, Primero que nada, tenemos en las prohibidas... Uh, Samsara Lotus ¿Samsara Lotus? ¿Qué es esto? <risa> ok, ya encontré la imagen de la carta Sansara Lotus es un monstruo planta de oscuridad De nivel 1, dice que durante la fe Si no controla las magias o trampas Puedes buscar esta carta de manera especial en tu de, de, Si está en tu cementerio en posición de ataque Y el controlador de esta Carta, eh, recibe mil de daños durante cada stand by face Ahora quiero pensar que esto es porque en sí es un material eh, infinito por así decirlo Para estar eh, haciendo los Gring Summon De cualquier modo, eh, descono desconocía totalmente la carta, no la conocía para nada Pero pues leyendo bien su efecto creo que tiene un poquito de lógica, ¿verdad? Que esa cosa sea prohibida para estar evitando loops innecesarios Ahora... ¡A la madre! Esto sí me duele En especial porque acabo de subir un deck Lightsworn Invoked que usa MX Saber como, como, monstruo, como un monstruo importante en su deck Se trata de MX Saber Invoker Se fue prohibido totalmente Esta carta sí veo más o menos por qué Es más, más o menos por los Goki Y porque es una carta muy explotable En especial con el combo Brilliant Fusion La verdad está muy puerco ese monstruo No creí que lo fueran a tocar, no creí que tuvieran el valor de hacerlo Pero al final lo hicieron Y... Eh, ¡Uff! Este me duele, y me duele muchísimo. ¿No creí que fuera a pasar? Tenemos también prohibido a Nightmare Goblin. Este sujeto, no sé, yo les dije en la, vali, en la predicción de la valle es que iban a tocar o a, Fireball, o a Fireball o a Goblin. Simplemente son cartas muy puercas. Entonces, si no se llevaba el putazo al Fireball Dragon, se iba a llevar eh, Nightmare Goblin. Y así terminó sucediendo. Es muy ridículo que te dé el Extra Normal Summon, la verdad, es muy fuerte. Así que, pues sí. Ahora, vamos a pasar con las limitadas. Me parece que son las limitadas... Sí, son las limitadas. Ahora tenemos en las limitadas a Assault Core. Le está pegando al ABC, cosa bastante rara. Me parece, me parece muy raro que le estén pegando al ABC. Porque el ABC es ABC, es un deck rogue, no es un deck meta. Pero bueno, como sea, ¿no? Le está pegando al ABC al Assault Core. Y también tenemos liberado. ¡Ah, al fin, se les cumplió el pinche sueño, ¿verdad? A todos los que decían. In Todas las veces que iba a salir, Vanis terminaban diciendo lo mismo. Elemental Hero Stratos, creo que es la única vez que no mencionaron el pinche Elemental Hero Stratos en la predicción de la, la y al final terminó siendo liberado. Es una mamada. Pero de todas formas, ya salió Stratos. Me imagino, obviamente, fue para darle ese boost a los Hero, ¿verdad? Que, que tanto pedían. Y también tenemos a una carta que estaba prohibida <coughs> y es Morphin Jar. <coughs> ¡A la madre! ¡Morphin Jar! No, no mami ¿cómo, cómo van a, a poner así a hacer Morphin Jar? Eso es. Bueno, no importa Wolverine es una carta que tenía prohibidas años, años Tenía prohibido, no sé, puta, no sé desde cuándo Y está bastante interesante que lo hayan liberado Ahora tenemos el limitadas, como les dije, a Heavy Metal Foots Electromate Sabía que este cabrón se iba a ir a uno, yo lo sabía, es un monstruo muy fuerte Y tenía que irse a uno sí o sí Y también tenemos a Cyframe Lord Omega limitado Ahora eh, esto quiero pensar que fue como consecuencia de sa que, que salió Young Spider porque habían sacado unas decklist y quería por ahí sacar una decklist de Young, de Young Speeder que te lupeaba en, en, en, las 5 cartas de tu mano con Young Spider y 3 omegas y 2 DDR Entonces eso es muy puerco Y quiero pensar que fue eh, precisamente limitado por eso Y ahora sí al fin Dios mío Al fin yo, yo ya, ya había tardado tanto Tenemos liberado a Evil Swarm Excite Night, este sujeto era maravilloso y se fue prohibido hace muchos ayeres. Me parece que más o menos desde la época de los necros, según yo, no me acuerdo muy bien. Pero más o menos por esas fechas del 2015 se había ido prohibido. Y pues ya regresó, ya tengo ahí mis dos, mis dos Exciton Night Ultra ahí guardados precisamente para esto. Tenemos limitado a Hero Lips, un golpe muy fuerte para los héroes. A cambio de que les regresen estratos, les están, les están quitando a Hero Lips. Es bastante poderoso. Y tenemos Card Destruction también que se limitó y estaba prohibido. Cosa que está bastante eh, interesante del mismo modo. Ahora tenemos como limitado igual a Sky Striker Mecha Hornet Drones. Esta carta era muy fuerte. Era un engine que se ocupaba muchísimo en varios decks. Era estúpidamente poderoso y se terminó yendo a uno como ya lo habían predicho muchas personas. Ahora este está padre. Regresó super polimerización. Este está padre para los Shadow, para los... Eh, hero, para cosas de ese tipo que usen fusiones, super polimerización es una cosa maravillosa. Y vamos a pasar con las semilimitadas. Tenemos ahora a Cosmo Dark Destroyer a 2. Ya muchos lo habían dicho, yo no creí que fuera posible, pero al final sí sucedió. Eh, Dark Destroyer se re, eh, regresó a 2, cosa que está muy chido para los que juegan en el Cosmo. Tenemos combat the Grave semilimitado. Ahora, esto está interesante porque esta carta era la que paraba las hand traps y que se haya ido. Mi limitado que le estén limitando le está dando mucho gusto a las hand traps y eh, Limited Removal se puso a dos. Uff, a la madre de los Cyber Dragon y los dynamis van a estar súper súper chidos con esto. coach se fue a dos. Probablemente la siguiente mano bueno, y se termine yendo a uno. Era de venir. Era de verse venir que se iba a ir este, tocada. Y Terraforming, ya, ya se había tardado Terraforming, ahora se fue a dos. Cosa que está. Eh, que se veía venir desde hace mucho Pero ya no se consideraba tan viable Finalmente vamos a pasar con las, li con las libres Tenemos a Poclyphor Towers a 3 Nadie jugaba eh, Clifford Y la verdad ya nos han roto con los Link Así que Towers se vino a 3 a, a ahora desde mi giro, Disc Commander Con la rata que le anunciaron Era obvio que se iba a venir eh, liberado Y ahora 3 Warrior From a Different Dimension Este está bastante interesante Y se vino a 3 y por último tenemos Ring of Destruction que se vino a 3. Que pues realmente no es nada relevante. Entonces, espero no haber brincado ninguna carta. Me parece que no. Pero vaya, eh, vamos a ver. Para acabar con todo esto sobre la Ballist. Ahora, esta, esta Ballist fue bastante interesante. No está golpeando al meta directo. De hecho, siguen vivos bastantes decks. Meta Goki. Goki es una carta eh, que. que Goki es un deck. Que si bien dependía bastante de MXA, Invoker, aún bueno, así tiene muchísimos métodos de seguir haciendo su desmadre Y va a seguir siendo yo creo el mejor deck del formato Trickstar se sigue salvando una y otra vez se sigue salvando y sigue siendo un deck muy bueno eh, Sky Striker, pues Horner Drone se fue limitado, habrá que ver si lo siguen jugando o no Probablemente sí, por las Engage que siguen a 3 eh, Y Asperger, pues nada que tocarle, ¿verdad? Entonces, esta Vale juego bastante interesante, de verdad, muy muy interesante Y... No sé qué ustedes opinan, lo mejor de esta banda fue disco man de al menos en mi opinión. De verdad son cosas que al menos a mí me agradan bastante. Pero pues quiero leer sus comentarios, ¿no? Déjenos en la cajita de comentarios de abajo. Entonces, es, este, ¿qué piensan de la y Quiero estarlos leyendo, los voy a estar leyendo y los voy a estar respondiendo, se los prometo. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el video. Comentarios, dudas o sugerencias, por dejarlo en la cajita de comentarios de abajo. No olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook y unirse al Score oficial del canal. Yo soy Alberto, darren Contreradista y nos estaré viendo en el siguiente video.